Okay. Nextflix confirma, señores que ¿Quién? ¿Quién? Ok Que Christian Cerratos Interpretará a Selena en una serie hey, mira esa es la tipa Ay, hey, Ella es se parece, no? La otra, la no se parece para nada A Maciel Taveras, okay. pero Ya, entonces le apagaron la Tenía la, la, la, la musiquita que pone de perfil se parece un poquito. Tú sabes que le hacen maquillaje y algunas alteraciones para que busque el parentesco posible. Ayúdame con el ángulo, Flaco. Vamos a joder a Néstor, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión, Netflix confirmó este martes que la actriz Christian Serratos, oh interpretará a la cantante Serena Quintanilla... En Selena: Deep Series Una producción para la pequeña pantalla Que narrará la vida y carrera de la famosa artista latina Y el medio especializado Había adelantado el pasado agosto Que Cerrado Estaba en negociaciones Para hacerse eh, Con este papel Pero hasta hoy Netflix no oh, oh. había Confirmado ah, oficialmente bueno. Por medio de un comunicado El reparto de esta nueva serie Selena continúa siendo todo un ícono en la comunicación y en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Recibió en 2017 una estrella póstuma en el Paseo de la Fama en Hollywood y fue objeto de película bi -bi biográfica titulada Selena, que eh, protagonizó una joven, por supuesto, llamada, que de ahí salió toda su fama, Jennifer López. Esa muchacha no sabía, mira, yo estaba viendo fotos de ella y no la identificaba y me acordé de la serie eh, de Nell. De, se llama ner, de ner eh, uh -huh. eh, que le dan en Nickelodeon, me gusta esa, me, me encanta esa serie. Mira ahí, ajá, mírala ahí. Ella está en muchas eh, películas. Y oh, es ella, ella es linda, la tipe es linda, sí, sí, sí. Está también en una serie que creo que se llama Obsesión Secreta. Oh. No sé si la has visto, ah, que es de ve. Netflix esa no lo he visto. también. Uh -huh. Y como puedes ver... Ah, sí, ella también está en la película de Lune Moon, de... Uh -huh. eh, tiene un sinnúmero de actuaciones sí, sí. Ella? ¿Cómo se llama? la Donde está el lobo y le, Que son románticos y vampiros Twilight, Twilight, Twilight, Twilight. Ahí está ella, la de los lo, Para que sepan, la de los lentecitos en Twilight Esa es la que va a ser la película, para que la gente entienda ¿te Sí, mi amor, ¿te, creen que es esa sí, rubia sí, y No, hay un, un no, no la, la, de lo ella. la de los lentecitos La de los lentes Mira, eh, tiene los labios parecidos a sí, Selena caro, Con este nuevo proyecto la boca que ya tiene. Netflix busca O parece buscar un nuevo éxito musical Tras el fenómeno de Luis Miguel la serie, saben Me que encanta. esto fue soy, también... Ese, yo soy fanático número uno de Luis Miguel, yo soy mira, mira, mira, enfermo, ¿eh? Todas las... Toda, en mi casa, en mi casa... Ya sabes eh. todas. No. Yo soy... Cántame, es... cántame una, cántame mírala una. ahí, mírala ahí, no, producida y personificada. ¿Se parece? No, es que, es que ellos la van a llevar a que se parezca. ¿Se si no es que tú o seas que estos efectos especiales. ¿eh? <risa> Muchachos. Pero mira, el papá se atreve a... a yo te voy a llorar, la, que de, estoy esperando que la parte que de, la, de la serie Luis Miguel, porque ya en la, en la primera parte te, odiamos, a, ti, odiamos a, a Luisito Rey. A ti te gusta. Y ahora vamos ¿no? a odiar a la serie Alámbula. Luis Miguel te gusta a <risa> ti. No, no, la música, yo soy fanático. Sí, canta. canta Cuando, buena, eh, bueno, la canción Oro de Ley me encanta. Oro sí, de Ley se la dediqué a mi esposa en, su, en la boda. Ah, okay. ¿Eh? No, doctora? no, Luis Miguel es Luis Miguel lo mejor Él se le intérprete, lamentablemente mira, No he podido ir a un concierto de ¿no? él Cuenta todo, Néstor eh, Yo Luis Miguel, yo, yo he intentado como Entrármelo y no Como que no me lleva yo, no, no, no, no me, me gustan los Artistas así, de, de balada Y cosas, pero Luis Miguel La cosa que ella hace así, como en, en no, el porque escenario. no es lo personal no, eh, Son, son las canciones Señor. Son... Sí. Pero él como persona es un arrogante Y todo el mundo lo sabe yes. Ahora, el tipo cantando mon...